Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio Lucha Popular Falpo, ratificó este lunes el llamado a huelga por 48 horas en este municipio de San Francisco de Macorís, en demanda de múltiples reivindicaciones, entre estas, la destitución del fiscal y respuesta al asesinato del dirigente Vladimir Lantigua. La Mira, la expectativa es que ya el pueblo esté en huelga. El pueblo